Servicio Siento como que es la primera vez que vivo aquí, siento estas movidas Armando uno bien hermoso que me deje sin orientación, no quiero rular más Haciendo como que estás feliz cuando eres triste Podemos llegar a perdernos en lo que no es nuestro Por eso tardé tanto, me sentí un intruso, por eso el Dios superior a tomar por culo, no nos encontramos, actuamos de manera inhumana, ante un destino negro, porque sabes que ni toda la pasta te va a mostrar completo ante el mundo, mudos, desnudos, sin parar escondidos, seres extraviados con la luz interna apagada, ignorantes de nosotros, esquivamos el camino, reducimos lo mejor que tenemos al mínimo, hablando por hablar, coño. ¿Cómo y dónde están los niños? ¿A qué venimos? Hermano te ¿quiere? quiero Desconocidos Yo Haciendo un buen gesto por alguien contrario a los míos que son iguales que yo en la mayoría de aspectos Me veo O haciendo una púa cualquiera de los míos guiado por fuerzas mayores El cosmos no es complejo Esto no va de complementos Putilla Algo alien Muy lejos estamos de nosotros para ser uno Exterminio y religare Una noche de Y hace pan y hierba nunca se sabe Va de unidad pura de llegar al mismo sitio yendo hacia un lado o a otro Toma fuma, me lo hacia oeste Toto. Mi mejor amiga es la no materia Luego mi novia, Toto. a mí me salvó ella Me llamó la psicodelia No por mi nombre, pero me llamaba con voz femenina Fue una salvación fallida, no Falsa ni ilusoria eh, eh. No conjuga con, con el sistema que rige la hoguera de espíritus La dijo ciudad Me eh, eh, que quedo fuera, fuera. Muero. Muero Existo por error radical en una época que no me toca Nacido para sufrir y ver Muero. La mala sangre de los que me rodean y como me salpica <risa> Es mala hostia No sé qué es y me han llenado de ella <risa> Rompo cosas y tal Es pa encerrarme. pa' encerrarme No sé qué es y me han llenado de ella Es mala hostia me pica, y me, me y hago cosas y tales, pa' cerrarme no sé qué es y me han llenado de ella, es mala hostia, me pica, es mala hostia, yo funcionaría si no hubiese sido aquí, orgullo y desacato marca de la casa, en los últimos dos años me he alojado en cinco barrios, tú hijo de puta, yo engallumbos en un carabozo yo funcionaría, funcionaría si no hubiese sido si aquí. aquí, orgullo, orgullo y, y, desacato, de y desacato marca de la casa, de la casa. En los últimos dos años me he alojado en cinco barrios. Yo hijo de puta. Puta. Puta. en un calabozo. Todos hijos de puta. Engayamos en un calabozo. Haciendo como que la primera vez que vivo aquí. Siento estas movidas.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 ¿Cómo y dónde están los niños? ¿A qué venimos? Eh, hermano, te quiero, desconocidos eh, Haciendo un buen gesto por alguien contrario a los míos que son iguales que yo en la mayoría de aspectos eh, me veo O haciendo una púa cualquiera de los míos guiado por fuerzas mayores eh, El cosmos no es complejo, no va de complementos putilla Algo alguien, muy lejos estamos de nosotros para ser uno exterminio y religare Una noche de hace pan y hierba, nunca se sabe, va de unidad pura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 Eh, Toma fuma me lo ha este. Eh, eh, mi mejor amiga es la no materia, luego mi novia, a mí me salvo ella. Me llamó la psicodelia, no por mi nombre, pero me llamaba voz femenina. Fue una salvación fallida, no falsa ni ilusoria. Eh, eh, no conjuga con el sistema que rige la hoguera de espíritus. Estadio, la, la, la, la ciudad, me quedo, me quedo fuera. fuera. Muero, muero. Eh, Existo por error radical en una época que no me toca, nacido para sufrir y ver la mala sangre de los que me rodean. Como me, cómo me salpica. Eh, es mala hostia, no sé qué es y me han llenado de ella. Rompo cosas y tal, es pan cerrarme, pan cerrarme. Yo, yo funcionaría si no hubiese, sido hubiese sido aquí. aquí. Yo, funcionaría yo funcionaría si no hubiese, hubiese sido aquí. Orgullo y desacato marca de la casa. En los últimos dos años me he alojado en cinco barrios, tú hijo de puta, y yo en ayunos en un calabozo. Extremo y relegaré. Una noche de día, hace pan y hierba, nunca se sabe. Hay unidad pura de llegar al mismo sitio yendo hacia un lado o a otro. Toma, fumando oeste Yo funcionaría si no hubiese sido aquí. Orgullo y de sacar tomarca de la casa. Orgullo y de sacar tomarca de la casa. Es mala eh, hostia, es mala si es hostia, hostia. no sé qué hostia. es y me han llenado de Don ella. Un poco cosas y tal, es para encerrarme, ¿Es pa encerrarme? ¿Es pa encerrarme? Cerrarme. Yo, funcionaría, ¿Yo, si funcionaría no yo funcionaría si no hubiese sí. Yo, funcionaría, aquí? Si no hubiese sido yo aquí? funcionaría si no hubiese Orgullo sido aquí. Orgullo y desacato marca de a la casa. Y y la y casa y los siguimos, en los últimos dos, dos, dos, dos, dos, dos años me he alojado en cinco barrios, tú hijo de puta. Y yo en Mayumbos en un calabozo. Exterminio y deligaré. Una noche de de pan y hierba nunca se sabe. A de unidad pura, la de unidad, que unidad pura llegar al mismo sitio, al mismo lado, sitio yendo hacia un lado o a otro Toma, fúmame la fumamela hacia oeste Yo funcionaría Yo funcionaría si no hubiese sido si así no saca orgullo aquí. y desacato marca, de marca de la casa cancelarme